Como no pude quedarme tranquilo con el tema del de transformador de microondas, armé una nueva versión del transformador, pero esta vez usando el capacitor. En vez de ponerlo directamente a la salida del transformador, lo puse en serie con el Spark Gap. Te quiero mostrar ahora qué es lo que hice. Tenemos el transformador, su salida, que pasa por el capacitor y luego entra a un Spark Gap Case. Es un módulo de vidrio grueso con dos bulones que están enfrentados un poquito. Le tengo que buscar más o menos la apertura para poder ver. Pero bueno, hasta ahora está esto conectado y quiero que veas qué es lo que sucede cuando enchufo el dispositivo a la una, a la 2 y a las 3. Bien, ahí no hace nada. Pero vamos con mucho cuidado. Ahí está. Como verás, ahí una chispa muy suave a diferencia de lo que yo mostré en videos anteriores que se llegaron a fundir los electrodos que usé para el spark GAP por ahí andan tirados todavía bueno el trafo está humeando así que lo voy a desenchufar tengo que ver cómo puedo hacer para que no humee o sea para que no se caliente una de las cosas que vi en una patente es que para que la corriente dé la resonancia que se produce es la que vuelve al equipo y es la que sobrecalienta estos sistemas. Por lo que se recomienda poner una bobina de este lado y una bobina de este lado. De esta manera nosotros damos tensión y cuando se genera una gradiente mayor y regresa se ve disipada por estas bobinas que la sacan a manera de electromagnetismo hacia afuera. Entonces poniendo unas pequeñas vueltas de este lado y unas pequeñas vueltas en cada línea ya por lo menos podemos hacer que no regrese la corriente y nos queme el equipo que, que está alimentando esto. Te quería presentar a, al nuevo hijo. Está un poco desordenada, falta ponerle los alambritos bien. Pero bueno, esta es una bobina mucho más grande que la que el equipo tenía. Y a la vez, tiene la bobina de Darsonval que es esta, la tiene acá abajo. Y la bobina Odin es la que le sigue. En el otro caso, como teníamos antes, teníamos solo la bobina Odin. Que esto da de un alambre finito. Bien, y la bobina más gruesa la, la teníamos separada. En este caso, tenemos a las dos. Bueno, faltarían dos cosas. Acomodarle los hilitos, ¿m? para que queden todos bien. Con una distancia todos iguales Así tengo que acomodarlos y pegarlos Bueno, le tengo que armar un toroide acá arriba Y sintonizarla En este momento, bueno Está puesta en cualquier lado ¿Eh? Como ves, ahí Lo puse al azar Así que digamos, si bien hace Pero no, no está sintonizada En la partícula Vamos a enchufar acá Como verás tira un poquito más Nunca pudimos hacer un buen foco, viste Vamos a meter los dedos por acá Tiene un poquito más de fuerza Por lo que podemos ver A oh, la mierda si lo hacemos de lejitos te tira un par de pataditas pero si por ejemplo lo, lo tocamos de golpe no nos hace nada queriendo arrancar vamos a hacer la prueba del tubo hay luz, no sé si se va a ver bien tubo apagado tubo prendido vamos a hacerlo con la luz apagada Luz apagada Tubo apagado Y se prende Se apaga Se prende Vamos a dejar el tubito por acá Y vamos a tratar de filmar esta punta Que ahí parece que está tomando más Ahí está Muy bien qué buen foco Bueno, tremendo, tremenda bobina. Y bueno, si es así, imagínate lo que va a hacer esa. Esa va a dejar el descontrol y otras más que vamos a armar por acá. Así que, bueno, esto cada vez se parece más al laboratorio de Tesla, ¿no? Radio Amenofis, tomando un mate en La Paz. Hoy les presentamos la estación de radio de 1800 para poder esquivar las ondas gangstalking eh, de todo tipo, 5G, lo que quieras. Un saludo para toda la familia. A Cori Hola Cori Hola chiquitito Más lindo Bueno Vamos a pasar a ver la radio ¿De qué se trata esto? Vamos a abrir la puerta Prendemos la luz Pasamos por acá Bueno Primero que nada Te voy a mostrar ¿Ves ese caño que hay ahí? Si nosotros seguimos para arriba Seguimos para arriba Seguimos para arriba ¡Pum! Ahí está la antena de Radio Amenofis Sintonizando las 24 horas Radio Runkorf Bueno, y acá adentro Abrimos Está todo muy oscuro Pero si observamos acá Observamos la chispa del Spark Gap Muy bien, vamos a prender la luz Para que podamos observar bien la radio Acá tenemos la radio Sintonizada Ok Un cable Este cable se va para acá Sale para afuera Estamos trabajando con la pequeña batería Y Sale por la ventana Y sube Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a apagar la luz y vamos a ver si la antena está funcionando. Apagamos la luz. Me subo a la silla, Espero no caerme para hacer esta prueba. Muy bien. ¿Se ve ahí? Sí. Tocamos la esfera y comprobamos... ...que la energía escalar está saliendo de nuestra antena. Muy bien. Así que bueno, esto es lo que todas las personas del mundo... ...tienen que tener en el tejado de su casa. Una antena de ondas escalares. Chao. Oh. Y por último quiero mostrarte la sintonía. La sintonía la fui buscando desde acá para abajo y desde abajo para arriba en la espira número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava me dio la mayor intensidad de la punta con respecto al electrodo de tierra esto es un electrodo que viene desde la tierra tiene una bobina y una punta de metal yo esto lo pongo acá, ahí y se forma un puente iónico desde el alambre hasta el electrodo. Bueno, el puente iónico me fue diciendo en intensidades que en ese lugar es lo más fuerte. O sea, yo voy desde acá, no sale nada. Voy subiendo, acá se pone fuerte y acá comienza a bajar. O sea que esto tiene un punto. Ahora yo lo que tengo que encontrar es, de este punto tengo que ir corriéndolo para este lado... O para el lado de allá Hasta que la bobina se ilumine O sea, lo mismo que sucede en esta punta Tiene que suceder en toda la bobina Esto te lo digo porque ya lo vi en otra bobina Vamos a conectarlo y vamos a ver eh, Si se ve esto que te digo Vamos a apagar la luz Para poder ver bien De qué se trata esto Bien, primero que nada Ahí tenemos la famosa chispa Vamos a tratar de darle un zoom, a ver si agarra un buen foco. Bueno, no, no hay manera de darle un buen foco. Vamos ahora con el electrodo. Bueno, y por último, de lo último, eh, darte las gracias por tu apoyo, pedirte disculpas por las publicidades de este video. Y bueno, quería que sepas que llevo cinco días ya sin contestar los mails. No he podido, debido a tanto trajín que tengo, pero no significa que te haya ignorado. Simplemente dame tiempo que ya voy a llegar a contestar todos los emails bueno, con respecto al apagón que hubo en Latinoamérica... Eh, ...supongo que todos se acordaron de mí, ¿no? Ese día... Bueno, eh, estamos buscando una solución... ...que es la energía gratis... ...pero cuando decimos energía gratis se nos tiran encima mucha gente... ...a decir, no, eso no existe, la utopía y esas cosas... ...el tema es que nosotros no, no hablamos de energía gratis... ...ni de energía fría, ni de energía Tesla, ni de energía radiante... Para hacernos los catedráticos ni ganar likes, lo que estamos haciendo es justamente pensando en este apagón que ya ha sucedido y que gracias a, a la buena suerte fue un apagón que duró poco. Pero imagínense un apagón que dure para siempre. Yo creo que ahí todos se van a acordar de la ciencia Tesla, Darson, Baloudin, los resonadores, las bobinas, los Runkorf, las pilas de volta porque realmente estamos en una sociedad que nos hemos acostumbrado a ir y comprar y que todo esté hecho y yo no entiendo su funcionamiento, pero no importa. Y viene alguien a hablar del funcionamiento, ¡ay no, muy aburrido! ¡No, tu video dura demasiados minutos! ¿Viste? Y realmente no estamos acá haciendo... no sé, no estamos entreteniendo a nadie. Realmente el mundo se convirtió en un caos, si vas a ver las noticias... Al mundo ya le dan dos años. O sea que en dos, dos años. ¿Viste? Cuando decimos. De, en 2050. No, no. Ya dentro de dos años no hay más mundo. ¿Viste? Y yo creo que dos años, ojalá, eh, lo veo como mucho tiempo para los desastres, como están avanzando a la velocidad que van. ¿Viste? Entonces, bueno, en este canal estamos. queriendo descubrir la manera de no ser autosuficientes en un sistema capitalista, sino de poder prevenir el desastre frente a la tragedia. De un apagón, una calamidad como un terremoto, una explosión de un volcán, que son cosas que están sucediendo en todo el mundo y al azar, o sea, no están siendo avisados en lugares donde nunca había un terremoto, ahora lo hay, y esas cosas. Entonces, esto realmente, eh, para mí, es de mucho valor. Porque realmente, o sea, mi misión es que puedas llegar la información a tus manos. Que puedas entender cosas que no ibas a entender jamás en la vida. Y que realmente sientas un poco de curiosidad por la energía. Y de qué se trata todo esto. Y que nosotros somos energía. Y cómo esta energía que estamos descubriendo ahora se relaciona con nuestra energía. Cómo es que esta energía pasa por nuestro cuerpo y no nos hace nada. Y todo lo contrario nos cura. Así que bueno... Eh, estoy en un proceso un poco complicado, estoy en España, España es la cuna del acoso electrónico, los militares se encargan de volver loca a la población completa con sistemas que la gente no tiene la menor idea de, de, de qué es lo que le hacen, o sea, realmente, acá en España la gente muere y muere y muere y se enferma y me ingripé o mi enfermedad, pero jamás se ponen a pensar que hayan barcos en el mar Mediterráneo con sistemas multidimensionales de microondas que pueden hacer un barrido y leer tu casa completa y a través de un sistema biométrico telemetría pueden ver las características geométricas de tu rostro y decir a pablito lo vamos a eliminar ahora y aprietan un botón y fuiste pablito vas a empezar a sentirte muy mal en muy pocos días vas a estar con las defensas bajas, te vas a empezar a enfermar, te van a doler los dientes, te van a doler los huesos, no vas a poder pensar de la locura de un pitido que te va a estar volviendo loco y de repente ese pitido va a empezar a resonar celularmente en tu cuerpo y te vas a convertir en una antena absoluta enlazadora de microondas. O sea, hay gente que de, de entre 10 personas, Pablito está diciendo... Tengo microondas en el cuerpo, y lo otro dicen está loco, pero es que realmente Pablito empezó a resonar celularmente con las microondas y su cuerpo comenzó a receptar microondas. Eh, dime con quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime en qué vibras y te diré qué receptas. Es exactamente igual, entonces estamos en un momento donde hay que abrir los ojos, nos queda poco tiempo, tenemos que volvernos autosuficientes lo más rápido posible. Y lo más importante, tenemos que, que tener algo en la mano que nos permita durar un poco más de tiempo. Porque esto te mata en dos años. Las microondas, el 5G, es un arma de guerra. Esto ya todos lo saben y los que no lo saben, bienvenido. O sea, no hay ningún sistema de comunicación. Los gobiernos están implementando técnicas militares para hacer cosas que nuestra mente es incapaz de pensar que nos quieran hacer algún daño, es por eso que la gente por ejemplo acá en España convive dentro de sus casas con sus hermosos medidores de luz inteligentes, y esos medidores los están llevando a la enfermedad y a la muerte y las personas jamán, jamás imaginarían que realmente nos van a poner adentro de la casa algo que nos haga mal esas personas a las cuales nosotros le pagamos, bueno y sin embargo es así. Yo me acuerdo hace 20, 30 años atrás, que bueno, la gente, in, era impensable pensar que hubiera una élite que nos quisiera acribillar. Eh, despoblación mundial era una palabra que ni siquiera, eh, pero sin embargo habían personas que sí lo sabían y eran el reír de toda la comunidad. Hoy por hoy, eh, cada vez las personas me insultan menos, por ejemplo, en el canal... ...porque cada vez eh, a todos les va llegando, ¿viste? O sea, es así. ¿Cuántas personas que se han reído de mí hoy están muertas? Es lamentable, pero es así. O sea, yo he hecho videos diciendo de que el mundo terminaba en el 2019... ...y realmente en el 2019 se implementó el 5G... Y para muchas personas eso fue el verdadero fin del mundo. ¿Por qué? Porque tener un pitido que te enloquece las 24 horas, que no te deja pensar, que te baja las defensas y que te empieza a hacer vibrar en esa frecuencia y terminás enlazando microondas, es un fin del mundo. Porque tu vida a partir de ese momento se terminó. Y cuando eso pasa, también pasan cosas como que empezás a enlazar ondas de baja frecuencia, <coughs> Empezás a escuchar voces en tu cabeza, te duele la cabeza, y esto es constante. Yo solo quiero que imaginen nomás lo que es la vida de una persona que las 24 horas escucha voces en su cabeza y no está loca, simplemente está enlazando microondas y ondas de baja frecuencia. Y esto, bueno, el tema es que poquito a poco se lo hacían a uno, se lo hacían a otro, se lo hicieron a mi papá durante... Pff, ¿Cuántos años? Y en mi casa, ¿de qué se hablaba? Mi papá estaba loco. Mi papá de repente enloquecía y era un violento furioso que nos daba las palizas, las peores palizas. Pero hoy yo reconozco que a mi papá le hacían gangstalking. O sea, mi papá estaba siendo irradiado por los militares por haber sido participante, exclusivo del, de lo que es el movimiento antimilitar. Y bueno, mi papá era un revolucionario. Y lo terminaron... Matando de la peor manera con, con esto, con microondas. Haciendo que toda la familia pensara que estaba loco. Bueno, ¿a cuántas miles de personas no le pasa esto? Que levante la mano el que no está siendo acosado. Hoy, hoy ya es a nivel masivo. La harp en nuestra cabeza las 24 horas. O sea, eh, como decía en otro video, hay, hay muy poquitos youtubers que hablan de este canal, por ejemplo. Entre los cuales quiero mandarte un saludo, Douglas Omenace. Eh, Academia Olimpia, que son dos canales de habla portuguesa, o sea, dos canales de Brasil, que son los únicos canales que hablan eh, del canal Amenofis con la seriedad correspondiente. Y realmente después no hay más. Y yo estoy seguro que todos los canales del misterio, que todos los canales de lo que te puedas imaginar, hasta eh, Hola soy Germán, están viviendo esta realidad. Callados, porque no pueden decir nada. ¿Por qué? porque si hablan van a ser tratados de locos y realmente estamos en una sociedad donde imposible que te quejes porque te van a señalar todos con el dedo y te van a discriminar y van a bajar tus acciones o van a bajar tu número de visitas o la gente va a decir, ah ya se puso a hablar cosas de paranoico o de conspiranoico, bueno realmente gente, familia, pueblo, niños, jóvenes, ancianos estamos todos bajo un mismo manto de microondas. Todos estamos recibiendo lo mismo y nadie tiene una solución. Por lo tanto, unámonos. Que bueno, ya pasó. Otra cosa que te quería decir es, en los años que vengo haciendo esto, más allá de que me traten de locos, más allá de que se burlen, se rían y de que esto y que el otro, y que mucha gente me siga, nunca vino una persona a decirme, a menos Amenofis 300 mil dólares y hace algo por la humanidad, que lo necesita y se lo merece. Yo si hubiera recibido un aporte de esas características, hoy ya todos tendrían todo para combatir este tipo de mal. Pero lamentablemente hasta yo llegué a pedir plata, dinero en la red. ¿Cuántas veces no tuve que acceder a esa petición? Y sin embargo acá estoy, eh, hace poco... También, en la más completa ruina de mi vida jamás estuvimos así eh, a nivel económico, psicológico. Bueno, pedí ayuda, empezó la gente a ayudarme, de repente descubrí los beneficios del equipo de Ondas Escalares, lo empecé a publicar, eh, todo el mundo lo quiso, mucha gente no lo sabía hacer y de repente me dijeron a por favor hazlo vos. Pero yo no tengo un peso para comprar ni una tuerca para tu equipo de ondas de escalares. Yo necesito la subvención primero para poder encarar una empresa de equipos de escalares y poder entregarte algo decente. Bueno, ¿qué pasó? Nunca vino nadie. Conocí mucha gente con dinero, con poder, pero nunca accedieron a ese tipo de pensamiento. De decir, vamos a ayudarlo a Menofis. No, porque capaz que Menofis está loco. viste En el fondo, hasta buenos amigos míos deben pensar que en el fondo Menofis... Capaz que se equivoca Bueno ¿Qué pasó? Le pedí a la gente Que aporten su granito de arena ¿Querés el equipo? Bueno, sale 300 euros Que es nada Ya te decía Me van a venir a matar Por el precio de este equipo Porque hay mucha gente Haciendo equipos De estas características Y salen 5000 euros Estos equipos No salen 300 euros Bueno Resulta que dije Dame un mes O un poco más Para que pueda comprar Bueno Y depositame El dinero primero La gente lo hizo y hoy por hoy ya hay un gran número de personas que han depositado el dinero para comprar el equipo de ondas de escalares de antemano. O sea que yo ya puedo empezar a trabajar. Pero no con la subvención de una persona de poder o de dinero que me ha dicho Tomá Menofi. No, con tu granito de arena. Es muy importante lo que está pasando. Y te agradezco de corazón. Y agradezco también haber llegado a esta situación donde tuve que pedir lo que tuve que pedir y que todo sea tan desastroso que, que, que, que lo único que quedaba era que se una la gente y diga toma amenofis mi granito toma amenofis mi granito y hoy junté varios granitos y puedo comprar los componentes y no solo eso puedo comprar un poquito más y a una persona que no pueda pagar el equipo eh, puedo, puedo hacer que la fundación Amenofis, que realmente no existe es algo que, que sale de nuestro corazón realmente haga algo por alguien y que esto empieza a crecer hasta que sea más grande que Greenpeace y que podamos realmente entre todos solucionar este problema. Así que bueno, yo voy a seguir haciendo videos, realmente el acoso que estamos viviendo por ser quienes somos y hacer lo que hacemos es impresionante. Lo lamento mucho de todo corazón por mi hijo porque lo veo sufrir por el pitido, por las ondas que a veces bajan, a veces suben, Tenemos, hacemos lo que podemos, el equipo nos beneficia, pero a veces esto es tan fuerte... Que no hay dónde esconderse. A veces yo digo, ay, te juro, quisiera esconderme debajo de la cama. Eh, y pongo el YouTube para tratar de, de, de, de, de liberar mi mente y puras estupideces de todo si nadie se atreve a hablar de esto. ¿Por qué nadie se atreve a hablar de esto? No, dice el YouTuber del Misterio, porque me van a cerrar el canal. Tengo que poner esta cara de boludo y decir las pavadas que digo porque... Eh, o sea, todo un, una, una máscara, una máscara que se va a ir cayendo porque estas frecuencias que nos están tirando nos están provocando demencia. Poco a poco van rompiendo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal. Y al final, ¿qué vamos a tener? Unos locos haciendo videos del YouTube queriendo enmascarar la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo entero. Es en el mundo entero, yo al final cada día me sorprendo más de, de, de, de estar como loco, que el pitido, que me siento mal, me duelen los huesos, la cabeza, me siento confusión, no puedo atender ni los emails por la locura. Y digo, me están haciendo psicotrónica, me están haciendo esto porque soy amenófis, ¿no? Y de repente digo, me siento mal, y empieza... ...a caer los mensajitos... ...yo también, yo también a menos... que tengo los mismos síntomas que vos... ...y me los describen... ...y son los mismos síntomas... Y digo... ...pero de dónde soy... ...yo de Argentina... ...yo de Chile... ...yo de Paraguay... ...yo de España... ...de todos lados del mundo... ...están pasando las mismas cosas... ...o sea... ...y yo eso me, me da pena... ...porque yo quisiera... ...que me lo estén haciendo a mí nomás... ...porque de última lo sufro yo... ...por ser quien soy... ...por exponerme... ...no... ...lo están sufriendo todos... ...y por nada... ...o sea... ...no es que, que, que, que hay que ser... Una persona especial para recibir esto No, esto se llama despoblación Despoblamiento mundial O sea, entonces Youtubers, abran los ojos Dejen de hablar pavadas Nos queda nada, nos queda nada La verdad, ahí dicen dos años Pero ya no nos queda nada ¿Qué van a hacer realmente de corazón? ¿Qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a poder enmascarar su Hola, bienvenidos a mi canal? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Algún día se van a tener que sacar la máscara Algún día van a tener que mostrar su realidad Que viven afligidos por esto porque que, que, que por ser youtuber del misterio eh, Las ondas de microondas no te llegan La demencia no te va a llegar Te van a romper como nos están rompiendo a todos Pero no, ellos son de piedra de acero Y no se quejan y ponen su cara de No pasa nada Y no es así hermano Realmente no vas a volver a tener un canal de YouTube para exponer la verdad. No vas a poder volver a hacerlo. Una vez que caigas, caíste. Y yo, ¿viste? O sea, ¿cómo vamos a poder ayudarlos? ¿Cómo vamos a ayudarlos? Realmente tenemos que dejarlos de lado y seguir para adelante. La familia. ¿Y quién es la familia? Los que nos sacamos la careta. Los que nos sacamos esta máscara dejamos la mueca de, de la sonrisa perfecta. Y nos pusimos la mano en el corazón y vimos que están sufriendo niños, bebés, adolescentes, se están suicidando en masa. ¿Por qué? Por los mensajes en la cabeza de matate, matate, matate. Y el pobre pibe escucha eso en la cabeza y no le puede decir al papá o a los compañeros de clase estoy escuchando en mi cabeza todo el tiempo que me están diciendo matate, matate, matate. Así que por favor, abramos los ojos, familia. Y realmente, yo quiero festejar el día de hoy que bueno, si bien estoy para la mierda, pero no me importa porque estoy en una lucha donde cuanto peor me hacen, peor me pongo y la información la termino dando. Así que bueno, eso. Eh, ya más o menos resolví cómo podemos sacar energía de la tierra sin batería, sin nada, como lo hacía Tesla. Yo ya sé hacer la torre Tesla, sé hacer tantas cosas y realmente estoy, digamos, tan... Motivado por este cambio tan brusco que nos están haciendo hacer de manera forzada Que a veces me, me, me abrumo de tanta información que tengo realmente Ahora estoy mostrando el dispositivo para la salud Pero yo ya sé cómo iluminar el mundo con energía radiante Y al día de hoy no ha venido nadie a decirme toma en office, 100 mil dólares, 500 mil, un millón No me lo merezco si esa plata es para vos, o sea, ¿qué me voy a comprar? El Porsche, el Lamborghini. Yo no me voy a comprar nada si no quiero un auto que contamina ni que me voy a chocar y me voy a romper en pedazos. No quiero ni una bicicleta si tengo afasia vivo sentado en una silla. Y, o sea, no quiero nada más que poder darte a vos una mínima libertad de que puedas decir, bueno, nací en el mundo, tengo vida y la voy a disfrutar un poquito y me voy a lograr defender o sea, en este momento somos indefensos. Somos como cobayas metidos en un cajón de laboratorio donde el tipo les inyecta lo que quiere y le mete los chips que quiere y el ratón no tiene más remedio que ser ratón. Entonces, familia, realmente estamos en una situación muy jodida pero el cambio lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque han puesto el granito de arena. Así que bueno, eso. Todavía falta. Eh, estoy esperando que vengan los componentes, o sea... Eh, estamos comprando este componente que tiene que llegar, lo tenemos que probar y si pasa la, la, digamos, la prueba de que no caliente, de esas cosas o sea, yo tengo que entregarte a vos un equipo que no se queme un equipo que no te electrocute, ni se prenda fuego, ni deje de andar o ni ande más de lo que tiene que andar tienen que ser las cosas bien hechas y a partir de que ya lo tengamos, ya ¡piu! se dispara pero bueno, tu paciencia es muy importante en este momento eh, no, no, no te alteres si no te contesto el gmail Más que nada mi mensaje es ese Que me tengas un poco de paciencia Que no la estamos pasando bien Pero bueno, desde que llegamos a España nunca la pasamos bien Y bueno, a veces se pone más difícil y a veces más fácil Así que bueno, es una lucha Pero que el equipo va a llegar, va a llegar Yo ya no voy a parar Me queda un tiempo de vida como para poder hacer esto eh, Bueno, eso, te agradezco de corazón y bueno, que pronto voy a estar mostrando cómo hacer energía sacada de la Tierra para que podamos alumbrarlo. Y esta vez pónganse las pilas porque realmente lo del apagón fue un, ¿cómo decir? Un aviso. ¿Mm? El segundo, ¿qué van a hacer? Miren Venezuela cómo está, miren otros países cómo están. O sea, nadie ya se puede quejar eh, realmente que yo esté por YouTube mostrando estas cosas mientras que todos los canales están hablando de estupideces. Realmente, por lo menos hay un canal... Que te viene a decir, esta es la medicina, con esto te alumbras, con esto vas a tener calefacción. O sea, eso no te lo dice nadie. Todos hablan pavadas, realmente. Así que bueno, gracias a Douglas Bomenace, del canal de YouTube de Brasil. Gracias a Emiliano, creo, de Academia Olimpia, que son los dos canales que seriamente se, se proponen nombrar cosas que valgan la pena. Así que bueno, hoy los menciono a ellos porque realmente vale la pena que haya gente así. Y me encantaría que muchas personas tomen el ejemplo de estas dos personas y empiecen a hablar, no de mí, de la tecnología que estoy mostrando, de lo que estoy liberando, de lo que estoy trabajando y regalando, compartiendo con todos ustedes. Así que no quiero like, eh, si compartís este video ya no me importa, porque realmente si ahora lo haces es bajo tu propia responsabilidad de que este conocimiento se expanda. Yo realmente, ya está, estoy en esta ensalada de cosas como vos, viste, y voy a tratar de sobrevivir a mi manera. Así que bueno, es tu responsabilidad ver qué haces con este video y con la información. Te mando un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos hasta el próximo video. Chao!